De pato. En un sartén con 60 mililitros de aceite de olivo ponemos dos huesos de pato para que suelten el sabor. Posteriormente agregamos los retazos ya sazonados con sal y pimienta y dejamos cocer. Para la salsa necesitamos también 50 gramos de apio picado, 50 gramos de zanahoria, 50 gramos de cebolla picada, mezclamos todo y dejamos dorar. Agregamos un poco de brandy, 30 mililitros de oporto, fondo de pato o de pollo y dejamos servir hasta espesar. Después vamos a colarlo y le agregamos el jugo de una naranja y reservamos. En una cacerola agregamos aceite de oliva, 100 gramos de setas silvestres, 100 gramos de portobelo, 100 gramos de champiñones, 2 gramos de chile de árbol, mezclamos y dejamos cocer en otra cacerola agregamos la grasa para poner a cocer una pieza de pierna y muslo de pato para emplatar vamos a aderezar el pato con la salsa agregamos los champiñones con las setas, gajos de naranja y adornamos con hojas de albahaca fresca